Estamos listo. Bueno, a acá. Bueno, a ver. Vamos a ver esto que, que se quede otras clasificaciones diferentes a las que vimos el otro día, que son bastante simples, pero bueno, para tener en cuenta. Por ejemplo, hay test directos, indirectos y mixtos, Por ejemplo, esto que estuvimos conversando recién, ¿qué serían? El, el que vimos ahí en el, pisa, eh, el de la pelota y el. el es un test de campo, es un test indirecto. Y un test un test directo de laboratorio, ¿cuál es, cuál es, cuál es el conocimiento? ¿Eh? La geometría, el... la toma de lactado, una biopsia. Eh, esos ahí va, ahí va. Ahí son. Ahora podemos dar algunos. Y mixtos porque hay alguna, ahora ya hay alguna, algunos adelantos este, tecnológicos que, que, que hacen que, que algunas partes o algunas este, algunos elementos de laboratorio puedan ser, tras, ser trasladados al, al, al espacio más este, al campo a donde se ejecuta se el deporte a donde se practica el deporte entonces es como mixto porque este, lo, lo, lo hago en, en, el, en el lugar específico donde practico el deporte el test pero tiene elementos que son de laboratorio no son por ejemplo, que son de la alfombra o también hay mochila que hace la asimetría pero uno está corriendo fuera el analizador de gases portátil. Antes era. No, creo que hay una foto ahí por ahí. De antes era más chiquita, ¿no? Claro, antes era un laboratorio enorme. O sea, era, era, se hacía solo en cinta porque era un laboratorio gigante. Que, un analizador de gases que era. te ponían caño por todos lados. Ahora, y ahora ¿sí? lo, lo, lo redujeron. Es una, es una mochilita chiquitita que ni la notas Que es una cosita así. Y, y una máscara. Que te pesa 300 gramos. Y, y en realidad, después que te acostumbras, ni te, ni te das cuenta que lo tenés, ni te molestas. Eh, bueno, después están también según la intensidad de la carga, máximos y submáximos. Eh, en, la, en el tema de las capacidades, la mayoría de los test este, son máximos. como condicionales, la gran mayoría, los de resistencia, los de velocidad, este, este, algunos los de fuerza no tanto. Ahora después vamos a ver alguna cosa de eso pero la mayoría son máximos porque se busca de que, de que, de que se, se dé el máximo de rendimiento en esa, en esa capacidad. Y bueno, después también en relación a la aplicación de la carga puede haber algunos test que son continuos, otros fraccionados. Este, bueno, eso va a depender también de, de qué tipo de se esté, qué tipo de capacidad. Entonces, bueno, los test, los test directos o de laboratorio eh, las condiciones en las que se realiza son bien controladas, o sea, tenemos está todo este, que es, claro, todo estandarizado del, hasta, no sé, del, el, la temperatura, el espacio se regula todo, en el caso de que, sea, que sean test en bicicletas está todo regulado, la fuerza que voy a aplicar, está regulada la cinta, la inclinación todo, todo se puede regular y se puede controlar generalmente este, bueno, son sofisticados, son materiales sofisticados, son caros, eh, difícil de transportar, ¿no? el laboratorio está ahí, no se, se mueve. Eh, otra, cosa que, otra particularidad es que tiene que, que se pueda evaluar de a un, de una persona sola, o sea, eso que estábamos hablando hoy en tema, tema de economía es bastante complicado porque este, esa, la mayoría de las pruebas de laboratorio son individuales y. y este, y este, hay, un, hay una inversión de tiempo que es, es importante. Y bueno, también se requiere gente que sepa este, realizar, realizar esas evaluaciones, o sea, gente que maneje las máquinas, que, que pueda interpretar este, a veces los datos que, que los aparatos me da o sea, no, no es... A veces es un poco complicado, se requiere gente que, que esté especializada. Sí, cuando son, sí, poner, cuando son análisis... De, Cuestiones más bioquímicas y todo eso, ahí necesito si ¿sí, o si ¿sí? alguien que, que claro. ¿Para que, de la pizza, ¿qué sería? ¿Mm? ¿Lo que? No, no, eso es un test de campo. No, pero test de campo no quiere decir que estés en la cancha o que, que estés en. en eh, de campo es porque, porque, no, vos sabés, porque no estás en un laboratorio, estás en otro. No, no, no necesariamente. Lejos, Tenés por digamos. qué estar, claro, por qué estar en el lugar donde se... donde se, opra, donde este, es que deporte. Pero... el de la ¿Está la medición es al, al medir con un instrumento bastante preciso como es la alfombra y, este, y al hacerlo a través de una computadora y este, es ahí. Bueno, en general la confiabilidad de repetición del test de laboratorio es mayor que la test de campo porque las condiciones ambientales, todo esto que decíamos, pueden estar más controladas, eh, tipo de suelo, insonoración, la humedad... Este, esas cosas siempre influyen mucho ¿no? y, y en el laboratorio se, se controla. A veces en los test de campo lo que se puede hacer es reducir eso, es, este tipo de cosas. Por, eh, por ejemplo, si yo voy a hacer un test eh, en césped y tengo la posibilidad de hacerlo en césped artificial, y mejor, es mejor hacerlo en césped artificial porque tengo el, o sea, mayor probabilidad de que el césped esté parejo, o sea, no va a haber un pozo en el césped artificial. Eh, eh, balance, si yo, yo voy a hacer un en... En... Sí, pero vos tenés que ahí vos tenés que poner en la balanza evaluar qué preferís que tenga que sea más objetivo y más, más estandarizado el test o que lo hagan en, realmente en, en, en, en la cancha en la que en juegan si, si la cancha está buena yo si lo tuviera que hacer en Wander no dudo dos veces que lo haga en cancha de C, artificial porque la cancha que practicamos Seguro agarrar un pozo. Si hay un, una parte del test que es un pase por el por abajo y la probabilidad de que a los distintas personas que haga el test ese pase sea diferente, llegue diferente o que, o que si la, no sé el, el que está haciendo el test, por ejemplo este que mostrábamos hoy de, de pegarle a, lo, a los costados, ¿no? Si eso, claro, ahí si vos lo vas a hacer en, eh, en pasto, en, en, en tierra y agarra un una montañita y se levanta y ya te cambia, si cuando, ya te cambia el resultado del test. Si lo hacen 25 personas en el mismo pasto, el que lo haga primero va a tener el pasto en unas condiciones y el que lo haga último va a tener el pasto hecho, hecho paté. Entonces ya, ya te cambia, ahí más vale hacerlo en, en, otro, en otro piso, que te, que te asegure más objetividad, más estandarización. Por eso es que esas cosas hay que tenerlas bastante en cuenta. Y bueno, está ahí, el laboratorio, en, en, los de laboratorio en eso son muy, muy fiables, ¿no? Y bueno, el, el, los test más, este, que más se usan son los que miden consumo de oxígeno, porque lo miden de forma directa, es como muy preciso el, el dato que me da, este algún, algún dato de isometría, fuerza isométrica. Este es un, no, es nada, no se ve nada, no sé ve nada. Este es un test de.. es un test de, es una gráfica de, de, de consumo de oxígeno. Con una, este me lo hice, este soy yo, me lo hice con una, con una máquina de.. con una con una, este, máscara, que, este, este, que es un analizador de base portátil, y este. Y un dato que no, no, no, se, no se ve, pero yo no veo por ahí. El, el día que hicimos este test, había más de 30 grados. Y, por ejemplo, yo, lo hice yo y lo hicieron hizo, hizo otras personas, ¿no? Y, y una de las personas era un compañero que el loco nació y vivió toda su vida en Manizales, en Colombia. Y, bueno, él era golero, es golero. Fue golero, ya no está jamás. Era, fue golero toda su vida. Y este es un test de resistencia. Y fue el que nos ganó a todos. Nos salió Estuvo mejor resultado que todos en el test de resistencia. Pero ese dato que les tiré de, de, de los treinta y pico de grados, o sea, influyó, ¿no? ¿Puede haber influido o no? Nosotros nos morimos, ¿eh? había unos argentinos, otros... no morimos, A la, nos morimos. El loco no le afectó nada porque era, estaba acostumbrado, o sea, al, al punto de cómo hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Este, seguramente si este test lo hubiéramos hecho en un día de 15 grados, y él hubiera salido. Eh, o sea, hubiera tenido. Él hubiera tenido el mismo resultado, pero todos los demás han eh. tenido más. Es y, rojo, ¿sí? y esto es, una es el consumo de oxígeno, no, no leo bien. Y, y la otra puede ser la, las pulsaciones. Porque te, te controla las pulsaciones también. la Frecuencia cardíaca. Este, y te, puede, te da muchos más datos, ¿no? Era este era, este test era, es incremental, es continuo, pero ibas con una, vas con un, con un velocímetro en la mano y te van avisando y tenés que, de, en cada intervalo vas subiendo la, o sea, la, velocidad la velocidad y después tenías que bajar, subías, era, sí. era continuo pero pero iba con variación de velocidad sí, estaba, estaba bueno. ¿No ves todo eso todos estos datos te lo da acá te da mil cosas ¿no? lo que te pasa en, en la circulación la, la frecuencia cardíaca tiene, en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Y, pero esta es la empresa que Cosme, los lo, lo que lo, lo hacen, que en realidad es medio, medio, lo que lo hacen más caro es que todo el mantenimiento y todo lo hacen ellos. Entonces si se te rompe, te pasa algo, tiene que venir ellos. A no ser que en tu país haya representantes. En Alemania hay representantes de Cosme, pero acá no hay. En Latinoamérica creo que no hay. Hasta hace poco no había. Entonces, como, es muy caro, ¿no? Pero esto es, es es muy preciso, ¿no? Te da muy preciso, te da todo, los datos te da todo, te saca todo. Tu consumo de oxígeno, tu, los picos, de todo, todo. todo. Este, es un está, nivel alto, ¿no? Y el costo es caro y, y es, no es económico desde el punto de vista eh, tampoco de ejecución, digamos. Porque te lleva pila de rato hacer esto para cada uno. Los test de campo, o sea, ese es un test típico, ¿no? De, de ese que vimos anterior, el consumo de oxígeno. Ese es un test típico de, de laboratorio. Este. Los test de campo, entonces, se, se realizan generalmente en, en terreno de juego o de entrenamiento. Eh, algunos de estos pueden ser lo de velocidad, lo de determinación indirecta del consumo de oxígeno, que vamos a dar, nosotros vamos a dar el una vez, pero hay sí, muchos, que lo muchos otros. Lo práctico, Vale, pues. Y viernes tampoco, claro. Pero lo de velocidad sí, ya lo digo. ¿Hicieron el cálculo de la BAM y el de 2 y eso? ¿Hicieron? Ahí se, se, se calcula mediante no, fórmulas. No, no, estoy haciendo fuego, que Estamos todos desfasados, todos los trayectos. Trayectos feriado, bien, como clase. Pero en esos test lo que se hace es una tarea determinada y, y el resultado se pasa por una fórmula. Hay fórmulas. Y de, y de forma indirecta, a través de esa fórmula, este, se, se llega a los valores, por ejemplo, del consumo de oxígeno, del agua, este, pero no son directos. En los del laboratorio ya te da el dato directo. Tantos milímetros por ¿no? el consumo de oxígeno, ya te lo da. Eh, esta, estas condiciones entonces lo hacen que no sea, por ejemplo, eh, tan repetible, o sea, como los otros tienen las condiciones que no son... No se pueden controlar tanto las condiciones ambientales, si bien hay que tratar de hacerlo, pero no, lógicamente no se puede tanto como, como un, uno de laboratorio. Eh, pero sí, bueno, tiene en cuestiones de economía, está bastante más, más a la mano en tiempo y costos. Y bueno, y esta, esto que dice acá al final es importante, ¿no? Dice, sin embargo, a menudo los test de campo son más válidos que los test de laboratorio porque son más específicos. ¿Qué? ¿Cómo lo, lo interpretan eso? Son más específicos, la especificidad es importante, es muy importante. Al ser más específicos, lo hacen, este, tienen mayor validez, entonces este, al final terminan siendo, como que siendo mejores. ¿no? Para poner un ejemplo así, de, el, el test es el, un test de consumo de oxígeno. Lo puedo hacer en un laboratorio corriendo en una cinta o en, o en una bicicleta, supongamos que corriendo en una cinta, lo hago corriendo en una cinta y, y, y voy a determinar el, el VO2 con una precisión, analizador de gases, todo, o sea, in, impecable, pero no va a tener nada que ver con, con que yo lo pueda hacer en, corriendo en una cancha de fútbol, en la superficie en el, con, con con, este, con, los, con la ropa que yo juego, con la, es más específico lo otro. Claro, los test por ejemplo de fútbol, que es, que es el, de resistencia, que se hacen en el fútbol o en los deportes colectivos, que son de ida y vuelta, con freno, con aceleración, con aceleración, con arranque, con cambio de dirección, son, son este, desde el punto de vista mecánico, más específicos que, que un test que yo en la cinta solo puedo correr para adelante y nada más. Entonces, esa propia mecánica, ese freno, ese arranque, implican otras cosas y termina este, dándome un, un consumo de oxígeno que va a ser diferente que en el laboratorio y porque el, antes la antes... tarea que va a ser distinto porque la tarea va a ser distinta, Las demandas, la demanda fisiológica, la demanda mecánica la, va, a ser, va a ser diferente. Pero si vos, si vos haces este el consumo de oxígeno de laboratorio... Si lo comparás con la frecuencia cardíaca, que es el campo, y la frecuencia cardíaca. Con Si, pero igual el, el, el B2 va a ser diferente porque vos estás, vas a eh, estar utilizando este, mecanismos diferentes. Vos, vos a, el movimiento, vos te vas a mover diferente. Porque vas a, porque vas a, porque por ejemplo si es de ida y vuelta vos tenés que frenar, girar, y, y, y ahí ya te, ya te cambia el hecho de solo, solo correr para adelante o correr a una velocidad estable. O correr, en, ejemplo, en los, te, los tests estos son incrementales Pasó el martes con un compañero de ustedes que hace fondo. Y él sabe cuál, más o menos cuál es su BAM y cuál es su do 2 Más o menos también entrena a BAM y bueno. Más o menos sabe cuál sería el ritmo de, él, de, la, de su velocidad aeróbica máxima. Entonces ahí va Y el martes cuando lo pusimos a hacer el test, el vez que tiene freno y arranque, freno y arranque, se murió mucho antes, pero justamente decía eso, que él no está acostumbrado a frenar, darse vuelta y volver a arrancar, frenar, darse vuelta y volver a arrancar. Entonces eso, claro. si nosotros nos quedamos con lo que dijo ese test, que era su banco pues sin duda es mucho menor a la que él en verdad tiene y en la que a la disciplina que él entrena y que compite. Claro. O, o los test de consumo de oxígeno en, en bici, que se hacen, se, gastan, se hacen, para un, para un jugador que corre, el, vos podés determinar el consumo de oxígeno de forma directa con, con una bici. Claro, un Toma, lo hace. Y, aderas, y claro, no tiene nada que ver la a lo que verdad. vos, porque, porque eh, estás haciendo otro tipo de movimiento, otras cosas, estás utilizando los músculos de otra manera, te, este, cambia mucho. Entonces los, los test este, de campo son, por eso que también teniendo la posibilidad a muchos equipos de, o, o deportistas de de hacer test de, de laboratorio porque tienen la plata y eso igual eligen hacer test de campo, o hacen los dos o a veces eligen solo hacer test de campo este, porque termina siendo... un de fondo Sí, claro, hay que, como, como en todo hay que ver, costo-beneficio. Depende del deporte, depende de la actividad, depende del nivel, depende, depende del momento. Este, también hay un factor de motivación, motivacional. Al, al, a los deportistas, a muchos, ¿no? o sea, que te enchufen todo, te pongan cama, una máscara, te pongan el electros, te corren en la ciudad. Este, no es muy... Acá no hay es muy pocos lugares. Este. Sí, la clínica de medicina de, de deporte... Eh, ahí es, más de la cátedra de medicina del deporte de, de, de, de, sí, de clínicas, tiene algunas cosas, pero... en otro lugar donde también hacen la asometría de este tipo de laboratorio, es en Maciel. Sí, sí, no es muy común. Pero también eso, ¿no?, de someterse a esto no está, a veces no, no está. Un té de campo es otra cosa, lo haces mismo en, en la práctica. Y, y eh, como, como tienen buenos niveles de correlación, se corre, hay, este, son, están validados, hay muchos test que están validados científicamente y todo, entonces, ta, este, más vale hacer ese tipo, generalmente se opta por ese tipo de test. A mí una duda, en el test de simultaneidad de coordinación. El de agilidad y guarda. Agilidad. Cuando el juego queda en la velocidad. No, ahí era más que nada lo usábamos para después comparar cuánta caída tenía cuando navegábamos el, el manejo de los de... Era para comparar, claro. sí. pero si el primero primer que hubiéramos hecho, o sea, que hicimos sin tanto era coordinativo obviamente, era más que nada tirar de la, ¿Sí? la era velocidad. Al involucrar justamente el tema del cambio, el cambio sí. de, de dirección, cambio de física, cambio de ritmo, el, pero, ¿por porque vos siempre que aplicás un test coordinativo, hay una capacidad que... Ver, en este caso, no, dice que, lo que decíamos en Limino, que da, tiene una tabla que sí, dice que dependiendo de cuánto tiempo vos demorás, te pone en diferentes estadios, ¿eh? bueno, muy bueno, regular, malo, el tema de agilidad. También dependía de qué población. Por ejemplo, los datos que teníamos eran jóvenes, entre 16 y 20 años, españoles. Si vos más o menos, estabas en esa franja, podía ver, bueno, dependiendo de cuánto demorabas, según ese test, en qué nivel de agilidad estabas. Tenías buena agilidad, mala agilidad, bueno, no, la pregunta más, más relacionada, cuando vos haces un test de coordinación, sí. o, o se refleja la velocidad, o se refleja la potencia siempre hay como una capacidad condicional que está, ah, que, está detrás. que está detrás de esa coordinativa, ¿no? Sí, sí. Lo, de lo de que presencia. haces es priorizar en ese caso La verdad que decíamos que también es el tema de que no existen demasiados test de coordinación, claro. que muchas veces no que bueno que más que nada ver cuántos errores cada vez tiene menos es difícil aislar una claro. sea, que un test por ejemplo el que vimos hoy si sí, lo básico y lo que te da el puntaje digamos era el golpe pero todo lo demás intervenía eh, el, el de Illinois hay autores que lo, lo lo clasifica como un test de velocidad de cambio de dirección no, es un hay otros que lo clasifican como un test de agilidad. Los que dicen que es velocidad de cambio de dirección dicen que lo que no, para que sea de agilidad tiene que haber una decisión, una toma de decisión y ahí no hay toma de decisión ya está todo marcado. No es un cambio es velocidad porque tenés que hacer en el menor tiempo posible con cambio de distintos y cambios decir, de dirección. Sí si en claro. el medio que para no, y él, en realidad el, el protocolo te pone, te pone un cono, pero si podés tener una, una, un bastón, pones un bastón. Este, si, mientras después que vos siempre tra, pongas siempre lo mismo, digo, si lo vas a volver a repetir, pones de nuevo los mismos bastones, no pongas un día con, digo, como para minimizar esas cosas. Este, pero bueno. Ah, esto es un. Este es un, ejemplo de, ah, esto es un ejemplo de un test de K por más, el, el test, es un test de 1000 con, con una fórmula. Esto es un test indirecto porque así a... se analiza. Está la fórmula ¿no? y ya vos ponés, acá ya está ingresado, ponés el, ingresado. los tiempos que demoró en recorrer 1000 metros y a través de la fórmula ya te determina el VO2 máximo Uy. y acá ya está, ah, ya este... Este Excel, en base a este autor y todo, ya él ya planteó una, una calificación, si es bueno o si es malo, te puso los metros por segundo y la va. el nosotros por segundo los lo prácticos del martes, el jueves y el viernes vamos a ver para calcular los trabajos intermitentes. Bueno, yo quiero hacer un trabajo intermitente de 10 segundos por 10. Bueno, ¿Cuántos metros le va a pedir a este jugador para trabajar la van de... En el caso de ese, se va, bueno, tener que Ejemplo, ese tesis que lo aplicás en el fútbol, capaz que de lo que estamos hablando recién es muy objetivo, no es muy específico. Claro, porque ejemplo jugar al fútbol. Este, el de sí, mil sí. mira el de mil, o sabes que este, el, el original está planteado para ser en pista. el de mil es en pista, continuo. Lo han, lo han adaptado, que yo sé que acá en Maldonado lo han hecho, barrios y eso, y no sé, esa gente lo, lo creo que fueron ellos, así que los escuché, que lo adaptaron y lo hicieron de ida y vuelta para, para futbolistas, de ida y vuelta en, en tramo de 50 metros creo que era. Entonces eso ya, lo aparte de este test, también se vio de que sobreestimaba un poco la BAM y el B2, te daba como algo, viste, volaba, te daba un poquito por arriba. Entonces al hacerlo ida y vuelta este, y al agregarle ese freno, desaceleración, cambio de dirección, aceleración, a, al agregarle eso... Eh, les le dio metros como. 20 pasadas Ahí va. A 1000 sí. Y, este, y, sí, y sé que caballos. ellos, le, como que, no sé, hicieron esa modificación, que a veces está bien, ¿no? Está bueno, puede estar bueno. Lo, lo, lo hicieron un poco más específico, digamos, para el, para, el, para el deporte y no sé si lo seguirán usando, pero, pero bueno, le encontraron en esa, esa, esa variante. Esa variante. Un jugador recorre 50 metros por un partido, estandarizaron como menos promedio y en base a eso, capaz de hacerlo. No, porque esto en realidad lo que busca, o sea, esto te busca, o sea, te da un, es un indicador de una capacidad para, para buscar, ¿no? en este caso la resistencia. Para darle un poco más de especificidad, porque para que no corrieran mil metros alrededor de una pista sin cambiar de ritmo, sin frenar, sin nada, le, le, le introdujeron esa variante que me parece que está interesante. Tiene un valor de referencia ¿Es de 50 metros, o sea, de mil metros como un valor, ¿hay algún valor ya hecho como, como está ah, esa? Ah, no, no, no y decisión. eso, no no sé, capaz que ellos tienen. Esto, esto también lo quería aclarar y decir recién. Por ejemplo, esta calificación es muy, muy, muy... que no te sirve casi para nada. Lo mismo que la tabla que decía David del de Illinois. Eso está elaborada con, un, con una población que nosotros no sabemos ni quién es ni qué. Entonces todo eso de... En realidad lo, lo interesante es generarse uno mismo valores de referencia este, más cercanos, propios del propio grupo con el que estoy trabajando o con la población eh, que, que tiene más que ver con nosotros. Este, si yo trabajo en, en, en una sub-19 de un equipo de fútbol y, y tengo los datos de las últimas 5 sub-19, y bueno, ahí puedo elaborar. ¿no? Un promedio, a un promedio. Tengo eh, una aviación estándar. Sé, sé quién está por arriba por abajo y puedo sacar un dato. Y, y si yo mañana eh, eh, eh, quiero comparar a alguien, miro a uno que tiene un valor muy alto en algo y lo comparo con los promedios de los demás mirá, este que está por encima de algo más real, digamos, ¿no? este, porque después hay que. Ta, los valores que hay por ahí, sí algunos los puedo tener en cuenta y otros no, porque no sabemos con qué. ¿Con qué población se, se hizo eso? Planos, si la sí. gente entrenaba dos veces por semana o entrenaba todos los días, si eran profesionales, si eran amateurs, si... a veces sabemos con qué, con qué población se hizo. A veces no, o no tenemos tantos datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y... Eso sería lo de cuando vimos tipos de evaluación, ¿se acuerdan que estaba por criterio y por norma? El hecho de referenciarlo con un grupo que yo tengo datos sería más que nada una evaluación por norma. Y no, Creo que todavía no, no lo digo. De la antropometría, la antropometría que mide bueno los pies, la circunferencia del cuerpo, lo que hace es justamente compara con no sé, un jugador de fútbol uruguayo, bueno, te compara a vos con cierta eh, cantidad de datos que hay sobre jugador de fútbol del Río de la Plata, por ejemplo, porque no es lo mismo el jugador de fútbol uruguayo que el colombiano, y así lo hace con todos los deportes. O el africano. O el africano, claro. Para poner un ejemplo más extremo, ¿no? Justamente la antropometría es como bien, bien claro eso de una, una evaluación por norma, toma tus medidas y las compara con una población que supone que es similar a vos, te coloca a ver en, en, qué, en qué lugar estás. Bien, bueno los mixtos entonces este, son, se pueden eh, realizar tanto en el laboratorio como, como en el terreno, como en la cancha, eh, generalmente el, los materiales son más chicos, se pueden transportar, y bueno, son, son este, algún tipo de elementos o algo que permite controlar un poquito mejor las condiciones ambientales o ciertos, ciertas tomas de, de algunos datos. Y bueno, ahí como decía David, en el caso de, de las alfombras o el consumo de oxígeno en lugares cerrados, son algunos de no, este es, Y este es, el, este es el que me hice yo. Ah, sí, igualito. ¿No? Esto tiene, esto es la parte del laboratorio, ¿no? <ríe> y, y, Pero lo puede hacer en el terreno, en el lugar, con el clima, con, con lo de la ropa, con todo lo que, que, que habitualmente queña, utiliza. Queña, queña, queña, queña, eh no es que es ¿eh? ¿Eh? por ahí, ¿no? Ahí, <ríe> Agarran se, la se la, se la, se la maquinita esa y. Bueno, algunas ventajas de los T de campo y de laboratorio, ya más o menos la... las conversamos. Eh, en los T de campo los datos son menos exactos, pero tienen una mayor especificidad. Esta especificidad su los hacía más valiosos. estamos conversando de eso. Eh, hay mayor facilidad de reproducción de gestos deportivos, eso es importante. Si quiero hacer ¿no? cosas, en el caso de que sean eh, deporte con pelota o algo, en el laboratorio es casi muy difícil. Este, he visto algunas cosas de tenis, ¿sí? que, que, que, este, que me echaban ahí el laboratorio con raqueta y con cosas que están buenas, pero también implica un, un este, una inversión y un trabajo, pero están buenas. Eh, la motivación también, hablamos de eso un poquito, no es la misma. El campo siempre es un poco más entretenido. Menos equipamiento, más barato, y se pueden evaluar varios a la vez, fundamental, impresionante, esto es importante. Y lo fuerte del laboratorio, bueno, la estabilidad ambiental, las mediciones directas que influyen en la confiabilidad, eh, el control, el mayor control de los, de los protocolos, generalmente hay menos chance de cometer un error en eh, la aplicación de los test, y después este, la, la, la precisión de los aparatos generalmente es mayor. Los test máximos, eh, bueno, obviamente son los que se exige al máximo la, la capacidad funcional de, del individuo. Y bueno, generalmente son aplicados a atletas o personas que están eh, en buenas condiciones como para, para desarrollar su, ¿no? su, ma, su máxima cap, este, capacidad. Eh, damos si yo sí, no estoy acostumbrado. yo no el ¿Son? Y bueno, los sub-máximos eh, No requieren someter al individuo a, a, a su máxima capacidad Para desarrollar el test Y mediante ecuaciones Se puede estimar este, el rendimiento máximo ¿Conocen algún Ejemplo de esto? El test máximo La RM Yo te iba, de... te iba a contar Es un RM No tendría no ser un test máximo Claro, la, la, la R.M. es, es una, la, la máxima repetición en un test de fuerza que se puede, ¿no? Lo máximo que yo puedo eh, levantar, por ejemplo, en el test de pecho, eh, ¿cuánto es mi máximo que puedo levantar, o sea, una sola vez con, con el gesto técnico todo, que más, no puedo hacer dos repeticiones. Esa es la R.M. Hay una fórmula, una forma directa de, de determinarlo que, que es Paulatinamente, hasta llegar al peso en el que la persona no puede hacer más de uno que lógicamente es un poco, este, si yo no estoy acostumbrado a trabajar con esos pesos es un poco riesgoso y, y tiene mucho margen de error y todo. Y después hay formos, formas este, indirectas, submáximas, ¿no? que es, supongamos hay una tabla, ahora después la vemos, hay varias tablas que, que en base a, a, alguna, a una fórmula, a unos cálculos determinan la RM sin necesidad de hacer es, esa, esa repetición máxima. hago por ejemplo 5 repeticiones con tanto, con 50 kilos, supongamos, y bueno hay un cálculo, me fijo en la tabla y me, me estima, y eh, ahí va, Hace una estimación de esa RM, supongamos que son 54. El levantamiento, el levantamiento olímpico se puede considerar un test máximo? Y en el levantamiento olímpico deben hacer test máximo, sí si porque Creo que ellos están acostumbrados a trabajar con, con repeticiones máximas, este, capaz que ellos lo hacen, no estoy seguro, calculo que sí, donde sí dice que no se hace el, el de un RM es en, en entrenamiento que vos no, no, no trabajas no al, al máximo de la RM, si vos no estás acostumbrado, este, si bien puedes tener hasta un riesgo de lesión y, y probablemente que que no sea, si vos no estás acostumbrado a trabajar en esos rangos, que, que no llegues bien. Este, de, ahora está bastante más de moda también hacer el, el, la evaluación de la fuerza por la velocidad, a de la velocidad. Este, que eso está, está bastante interesante. Se, se determina la RM por la velocidad de, de ejecución. También por los picos de potencia, por, está, eso está, está interesante, está bueno en cualquier ejercicio. Para eso también hay algunas... hay están los encoders, los encoders rotatorios que te, te miden. Es una, un aparato que, que mide la velocidad que, que se mueve, por ejemplo, una barra, ¿no? Que sale, no sé, unos cuantos miles de euros, algunos miles de euros. Este, te mide, por ejemplo, mil... Eh, en un segundo te mide los milisegundos, o sea que te da mil datos en un segundo. Es muy preciso. Y, este, y, y, y está muy bueno pero ya, ya han desarrollado algunas aplicaciones que son muy baratas y que están validadas científicamente y que se, te permiten hacer lo mismo este casi que con la misma precisión este, que son estas con, lo, con los celulares con las cámaras de alta definición este, este, eso está bueno y podés evaluar la RM bastante fácil con, con la podés evaluar este, mientras estás trabajando, mientras estás entrenando mismo, estás entrenando, lo, lo medís, y podés sacar tu RM casi que, si querés, todos los días. o Aparte también se ha, se ha evolucionado todo el tema este, y yo, antes vos planificabas, determinabas una RM y capaz que entrenabas eh, 12 semanas con la misma RM, y la RM se modifica, capaz que a la cuarta semana ya se modificó, y si vos tenés un método más económico, más fácil de poder medir la RM, vas adaptando tu planificación a, a, a esa RM que la determinaste, este, más fácil, antes cuando era un poco más complicado, tenías, te, o tenías que hacer todo esto, hacer, dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder medirla, lo medías al principio y, y al final del programa de entrenamiento, capaz que entrenabas 8 semanas, 12 semanas con, con ese dato y... ¿Pero cómo es ese? Vos tenés que filmar. Bueno, tengo, tengo un video. Pará. Vos filmás el ejercicio. Y lo que tenés que. Te, te pide decir que, que des algunos datos, ¿no? Tenés que vos, que, que ingresar la carga que estás levantando. Y lo que te mide la. Y vos tenés que poner, determinar cuándo empieza y cuándo termina el movimiento. Eso es lo único que tenés que determinar. Pero más. igualmente te permite cuadro a cuadro, como el vea, ¿viste? De la clase. Claro, las, las cámaras de esta definición te permiten hacer eso. que... Creo que yo tengo un que... vídeo. a ver ahí. Pero... Oye, esto que ustedes que viene? vienen atrasados. Va dando, acá que va dando, acá va apretando ahí, ahí lo paró, le ponen la carga, este carga, en este caso era sin carga y ya queda el, los centímetros que saltó. Es que, esto es lo mismo que hace la fombre. ¿Eso cómo lo hace? ¿Cuánto al tiempo? Porque claro, tiene si, si, si si los más si distancia. ¿Cómo? Miren que los pies, la punta de los pies, la de ya si lo así, como que... Sí, ahí es que, ah, y tiene que, y, que, tenés que tener en cuenta la, la, la ejecución la técnica, idea. ¿no? Pero lo que, lo que hace la... O sea, la herramienta lo que hace es que mide el tiempo de vuelo y que lo transforma a centímetros, sí. proximidad y después te puede dar este, otros datos, ¿no? Te da el Asociado, a la alfombra te da tiempo de contacto, te da otras cosas, ¿no? no hay charlas, Pero... Sí, y el de... Ah, para esto te, para, para estas aplicaciones eh, si, son con iPhone nomás porque por la cámara, porque, la, porque, porque lo que necesita en realidad es una cámara, una cámara buena, contiene no sé, creo que mínimo 120 frames por segundo. El S5, el 5S es el mínimo, de ahí para arriba. A este, la otra se llama, no, no me acuerdo, Los, lo crearon todas esas aplicaciones las crearon la misma gente. Este, las están desarrollando bien, son españoles. No, no, para el que no puede invertir en una alfombra, en una fotocélula, en, en una, ya te digo. Pero, más 400 dólares? ¿En un iPhone te cuesta 1000 dólares? Bueno, pero si ya lo tenés. Pero a pesar me iba a comprar alfombra, me iba alfombra. Vamos a, nosotros ahora estamos haciendo una, una investigación que, que vamos a evaluar este, lo mismo o sea, vamos a evaluar sentadilla estocada y, y vamos a evaluar este, saltabilidad con, con con un encoder con alfombra y con esto y vamos a ver la correlación que tiene este, pero hay ya hay algunas investigaciones que lo validaron, entonces está, tiene, es un poco más engorroso, tenés que ingresar uno por uno, para, por ejemplo para la desaltabilidad le tenés que medir la distancia de la pierna, es un poco más, eh, tenés que medir la distancia de la cadera al piso, es un poco más. usás ahí y si es el está buenísimo. Si no, es, no te hagas el rendimiento y hacerle un test con vas a comprar un iPhone. No, pero no te está diciendo que... Sí. Raro, no, lo que está es mínimo. No te digo que pedo con el iPhone. Yo no me quedo con Es más práctico el alfombra. No Yo, que la fombra, ¿no? yo no no me, me quedo que, con pero el alfombra. Me parece más exacto con el alfombra también. La alfombra te da, te tira todos los datos, te queda todo ahí, es como más fácil, más... Este, es más fácil, esto tenés que ingresar uno por uno, ponerle la carga, ponerle medirlo, poner la distancia, es un poco más de trabajo, pero pero o sea, viéndolo algo como, como más accesible a la, la mayoría de la gente, igual que la fotocélula, para medir velocidad, sí, fotocélula, pero ¿cuánto? pero no todo el mundo puede tener fotocélula, entonces hay que buscar la alternativa, más que nada nosotros o sea, pero los iphones no tienen por qué ser mil dólares. Yo no sé cuánto me salió el mío. Pero lo que pasa es que la tecnología cambia, profe. un iPhone se dura 6 meses, a ocho meses salió el S4.1. con pero si te, vas a, si te vas a comprar todo, ponele una fotocélula, capaz que te gastas 800 mil dólares. dólares. Te gastas mil dólares en eso, 400 500 en la alfombra, 1000 dos 2000 en el encoder y te gastaste 5 mil dólares. No me permite comprar fotocélula. hay, hay equipos que tienen todo eso. Bueno, este... seguimos con esto y ahora ya arrancamos. Uy, ya estamos ahí, ¿no? Hasta el, hasta el cuarto, ¿no? Bueno, igual, igual, igual claro, lo manchamos claro, ahí. Lo este, bueno, en relación a la aplicación de la cara, entonces... Eh, continuos, muchísimos, son continuos, sin pausa. Es, es, es, o sea, arranca y cuando termina, termina, no hay pausa, no hay nada. Eh, Muchos test de resistencia, son continuos, ¿no? Hay varios. Eh, no sé, el Cooper, que la otra vez decían ustedes que alguno lo había hecho, el tipo este test de 1000 metros que recién? El T de 1000, el Curnavet es continuo, no tiene pausa, el que vamos a dar, sin pausa. Después fraccionados que este, tienen tiempo de recuperación, ¿no? como algunos de los yoyotes tienen no sé, unos segunditos de pausa. Eh, y bueno, y la carga puede ser estable o o progresiva, ¿no? y va incrementando la carga, este, también siempre lo mismo, estables, que siempre la misma carga, este, eso se ve por ejemplo en los test de bicicleta, en la ergo, bicicleta ergométrica, que ahí hay algunos que la carga siempre la misma y hay otros que no, que va incrementando cada vez más pesada, y le ponen inclinación y bueno, este, el protocolo del test marca esas esa diferencias y ahí se, se va midiendo todos lo. los rendimientos. ¿Está? bueno, básicamente eso. Nosotros la mayoría, vamos a ver, algún test mixto y después ¿eh? todo test de campo, ¿no? Lo vamos a ver nosotros. El laboratorio por ahora. Los, se está armando el laboratorio en el Vamos a ver si. No sé qué es qué va a pero vamos a hacer el próximo año que Ya bueno. No se sabe nada, que le hago manera. ¿Qué? No se sabe nada, que le a poner. Lo último que me había enterado es que bueno, está Carlos Magallanes, también viene un profesor que es español. Que están, están haciendo un convenio con medicina y van a traer un, una máquina, no sé, de Europa, de dónde, para el tema de la testificación del fuerzo. ¿Qué sí. va a ser el ICEF? No, no, creo que en ICEF no, creo que va a ser un piso de clínica. Pero va a ser del ICEF bueno vamos a ver este algunos en es sí, es rendimiento no? sí. no? <AT4> ah, no sí. vamos a ver algunos ejemplos que capaz que va a ser medio ahí solo algunos ejemplos por eso que hoy, lo que hablábamos hoy de que van a tener que investigar y ver buscar algunos otros variantes y eso pero está por lo menos alguno de cada de cada capacidad, algunos bastante bueno, conocidos y de los más este, que más se hacen. Por ejemplo este, el Kurnavet, eh, se le llama test de Leijer porque es el que lo creó. Eh, básicamente el objetivo es valorar la potencia aeróbica máxima y se puede eh, determinar con fórmulas como dijimos hoy, el bo 2 y la BAM ¿no? indirectamente. Eh, el, el, el test consiste en recorrer 20 metros y de vuelta acá les muestro el ahí bueno esto está medio quedó corcito los 20 metros pero eh, 20 metros y de vuelta eh, en, en un tiempo que está estipulado por un sonido un audio no hay un bip que mantiene que, que siempre so -so. tipo ahí va el yoyo -yo test vienen todos los yo, yo test vienen de de este test se desarrollaron a partir de este y después bueno. muchos otros Está el 3015 también, es un test similar, que es intermitente, que está bastante también utilizado para deportes colectivos, que está bueno, eh, y este, entonces está, tengo un, un audio que, me, que en este caso de test cada un minuto va aumentando la velocidad, ¿no? se va reduciendo se reduce el tiempo que yo tengo para, para completar esos 20 metros, entonces lógicamente tengo que aumentar la velocidad. Y, y bueno, el objetivo del deportista es llegar. Al, ...al mayor tiempo posible... ...cumpliendo con, con ese ritmo... ¿no? ...que se va aumentando... Eh, cada, ...cada minuto... Es, es, ...se le llama palier o periodos... ...entonces... Este, es, ...cada periodo a su vez tiene... ...una velocidad... Que, que, ...que ese es el dato... ...una velocidad final... ...y ese es el dato que voy a tomar para, para las gráficas... ...para las fórmulas... Para, para, ...para introducir en las fórmulas ...este test lo que tiene de bueno... Es que tiene muchas fórmulas diferentes que fueron creadas con distintas poblaciones. Es uno, de, por ejemplo, de los pocos test que tiene una fórmula específica para mujeres. Porque si yo uso, este, uso una fórmula que está hecha, estudiada y validada con atletas profesionales y lo uso con no sé, con mujeres adolescentes semi-sedentarias, este, como que no, no, no tiene mucha... Mucha correlación, este, entonces este, esta, tiene muchas muchas este, fórmulas hechas con tipos de para distintos tipos de, de poblaciones. Algunas te puedes ingresar la edad, el sexo, entonces te, te da como un, un valor más, más preciso. Eso está, está bueno de, de este test. Muchos otros test hay fórmulas únicas, entonces como que eh, es lo mismo para todos. Esta es, es la tabla ¿no? de, de los periodos. Eh, la velocidad que corresponde. Esta es la velocidad que corresponde, por ejemplo, si llego al periodo 9, si lo completo, el, el protocolo del test dice que hay que ingresar el último el protocolo que com, el último periodo completado, ¿no? Si no llegué. No, sí, flojito, tuvo flojo acá? Hasta el 12 llegó. Una vuelta y hubo uno que era atleta acá, no me acuerdo, era de fondo, no me acuerdo el nombre, que. Tuvimos que decir que no corras más, porque claro. lo habíamos hecho allá afuera en, en la cancha de, en el de, en, en, ¿eh? sí No, vos era, no eras, no. no sé. a, a David hubo que obligarlo, dale David. Corre. No, en serio, hubo uno que ya nos quería ir y seguía corriendo. No, ese, ¿no? Y después hubo, hubo otro que era juez también acá en el ISEF. Uno que era juez que andaba volando, no, volando, volando. Y, Bien, bien. Los no, jueces que usan mucho, el comercial, ¿verdad? No me acuerdo. Es. Este, bueno, entonces ingreso este dato y, y. ¿23? ¿Qué? Ingreso el dato ese y este. Y bueno, a través de la fórmula ya lo vi en el práctico. Después, cuando lo, cuando lo hagamos, lo vamos a ver cómo, ese, cómo se hace. Lo pasado, lo primero, no llegaba. Después, y lo después, claro. a dar y llegaba siempre, pero... Que al principio era lo que decíamos, que no, no importaba tanto si llegaban porque era grande. No ir hasta casi caminando. La cosa era ir agarrando el ritmo de llegar con el sonido a la niña Después ya cita. mi compañero ahí el ahí. ¿tom? Sí, no, yo estoy empezando. Habría ah, que hacerlo dentro de seis meses. No, no. <risa> no eso, es, eso es importante porque el ritmo es el que impone el audio. No, no puedes llegar antes, en este, es no, realidad eso está, está mal. Llegar antes y quedarte parado. Porque es un test continuo, no te puedes quedar parado. Si no, modificás el test. No puedes llegar rápido no, no, no. y que primero que vas a... los que llegaban antes que decían que dar la vuelta y bueno, y, y ajustaran, hay, hay... No no a... no. La gente que está acostumbrada a entrenar y, y oponerle o que hace intermitente esto, al, al, al, seg si al segundo es periodo ya, ya, segundo, ya, ya se, se, se, se adaptó al, al, al ritmo. Claro, porque es un deporte intermitente se manda la risa, con un fondista, por ejemplo el Garza, la sufrió. Pero el Garza te agarra un T2000 y te come crudo. Y si, este, este es un Kurnabé este es de un deportista, de un jugador de fútbol, y acá te, acá lo que en la, en la gráfica lo que está es el, el, la frecuencia cardíaca, las pulsaciones. Este, Vieron que es bien progresivo, ¿no? Porque el TS es así, bien progresivo. Hasta que acá se murió. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí murió. Ahí largó. Pero estuvo. ¿Quién era este? Adam Machado. no sé quién era este. No sé dónde lo saqué. Pero este, ahí se, se ve bien, bien la, la progresividad de, del no, test. Pero consulta, vos cuando lo, lo haces, ¿dónde sacás toda esa gráfica? Todo el... No, no, esto es, eh, porque tenía, esto es una monitorización de alguien que tenía pero... este, un sudunto o un cosa Está bueno hacerlo también con, con si, si tenés una, para, para la frecuencia que... cardíaca, si tenés un pulso está bueno hacerlo. Ah, porque Y yo me claro, porque estaba cansado de frenar y arrancar, tenía 170 de precisión. Y después en el grupo, de ustedes que sentimos, creo que Ignacio se llama. Ah, nosotros sé yo le sí. 200. No, tenía 200. Casi sí, sí. se, se, se muere Vos va va va a vas, vas a matar a uno, David, vas o sea, a no no, no vencar. O que el Tenche, lo puso al mediodía. 31 grados. Ya. Ay, no, pasó, no, no, asesino. Sí, sí, sí, El tipo ya va a correr, sí, claro. David, Me ese. Saltaba la calpirilla, ¿no? Ese que llevó a, lo, <risa> pa, <si pasó risa> sí, sí a los. Si pasó las 200 acusaciones, si acá se pasan las 200 acusaciones, exonerá la materia. No sé si le dijeron eso. <risa> no, Dejó la sí, vida. no, a ese hay que exonerarlo. Yo yo no lo mandé. Claro, arribó la vida. No, ese, que, ese tiene que pasar. Dijo que sea Trophy. Pa, Trophy, por favor. Este, <risa> Mejor ni hablar No, pobre Vamos a sonirarlo antes de que, sí, que te, de que le pase algo peor este... eh, No, si tenemos la posibilidad de esto Aparte podemos ver también Si los tiempos de recuperación Con la frecuencia cardíaca Va a depender para qué deporte, para todo Pero está, es un dato que está bueno Cuando hacemos este tipo de evaluaciones Si podemos tener el dato de la frecuencia cardíaca Está Puede estar interesante Ahí había un video que ya no está bueno, evaluación de la fuerza también lo vamos a ver un poco más después... ...que vamos a ver algo con la alfombra hoy en el práctico de la saltabilidad... ...que son algunas manifestaciones de, de la fuerza... Este, ...hay distintas maneras de evaluar la fuerza... ...estuvimos hablando algo de, de la velocidad... ...después capaz que les mando un, les doy un libro ahí medio como material complementario... ...pero que está interesante que habla de, de la evaluación del, y el entrenamiento de la fuerza... ...a través del, de la velocidad de ejecución... Eh, después hay otros tipos ¿no? de, de, de evaluación de estática, dinámica ¿no? dinámica movimiento, ¿no? estática, isométrica hay algunas acá tenemos alguna contracción isométrica acá tenemos algunas fotos ah, por ejemplo, este, esto que también hablábamos hoy, los test isométricos ¿eh? están, este, estos están también ahora como que se están usando un poquito más, se dejaron de lado los, los los test abdominales que se hacían acá en el ISEF, aquellos así, ya están cambiando un poco más, estos son un poco más funcionales, este, eh, ellos son... Sí, es, sí, esto básicamente es hacer el, el eh, ejecutar el un puente, el puente y cuando pierde la, la estabilidad y pierde, la, la, o sea, empieza a... Claro, es por, estos son por tiempo, estos test son todos por tiempo y lo que hay que, que mantener es la posición, cuando la ejecución empieza a... No, no, no, esto, justo ahí hay una mujer, pero estos son test que eh, son universales, no, no cambia nada, lo puede hacer... Sí, pero el, el test lo cual, eh, es, para, es para cualquiera. No, no, esto, y, pero, no, aparte... Y, el, el tema de activación de, claro, de, de claro. zona media, eso no hay diferencia entre, grandes diferencias entre, entre hombres y mujeres. Claro, en lo sí, si la, Si lo, si lo haces bien, esto es importante, ¿no? O sea, vieron que la, en este test obviamente que, que el, la, la postura es lo básico, es lo que mantiene la.. Si se. Acá, si se cae la cadera, si pierdo el. Eh, este, este, este, bueno, este solo se puede hacer este y después hay uno, está este protocolo de, de evaluación de, de, del core, de estabilidad central de McGill, que este está bueno porque este tiene, tiene varias pruebas. Eh, creo, hoy estábamos conversando con ustedes, no este, que, que en realidad es un poco, es un poco que lleva su tiempo porque son varias pruebas y todo, pero, pero lo, lo evalúa, tiene una evaluación más global de lo que es el core y lo que es... Este, la zona media porque tiene por ejemplo este una consulta el tiempo de intervalo entre cada uno de los test de estos y tiene que haber una creo que acá en el protocolo te dice pero siempre tiene estos test no lo puedo hacer bajo fatiga tengo que tengo que dejar que se recupere recuperar tengo que este porque aparte esto mira tiene este después tiene el lateral ¿No? Cambias de lado, lo haces para, para el otro lado. Entonces, a ver si dice el tiempo claro, que. Sí, tenés que dejar que haya una. que, que haya una. una, recupera, una buena recuperación. ¿Alguien este. de ustedes influye en el peso eh? temporal? Sí, el obvio, sí, va a influir. Claro. Sí. O sea que, ¿es según la persona? ¿Cómo? En, en este protocolo, yo no sé si dice, me parece que no tiene los tiempos de... Los tiempos de pero no, no sé si lo dice, capaz que lo dice, pero sí tienes que... O sea, no puedes salir de uno y enseguida hacer el otro porque, porque va a estar este, todavía... Sí. Eh, y, claro, vos cuando haces cuando el quinto test y lo haces uno, uno atrás del otro, eh, no, no, no, no vas a llegar. Claro, seguramente este, lo puedas hacer con... Con, con algún intervalo, si lo haces con más de una persona, hace uno, el otro descansa, lo hace el otro y vas variando. este Más que este, son muchas pruebas. Si es uno solo, como el, de, el puente prono, es uno solo, es ese. Pero este, piel? que son que tiene varias partes, me ¿no? todas estas partes se, se suman después, ¿no? Acá te da una tabla general. Para el decúbito prono, y ahí pones el tiempo, ponés los segundos eh, El decúbito lateral, izquierda a derecha, el... El, este, la estabilización en extensión del tronco, ahí la isométrica, 32 segundos, la flexión de cadera 56 segundos y después este un total. Pero entre cada uno si sí, tiene que haber una, una pausa que te permita no hacerlo bajo fatiga. Claro, ni no. no. ni In, ¿Influye en qué el el sentido tiempo. lo decís? Influir siempre van a influir esas variables, pero ¿en claro. qué sentido lo decís vos? Claro. claro. Claro, no, pero ¿por qué? Eso es un tema. No, no hay por qué comparar. comparar Esto no son... El tema de las comparaciones eh, o las comparaciones no, no... Este... No, pero digo, contigo mismo no es igual. No es el mismo test. La diferencia de peso, de edad, de... Sí, pero, lo, no, pero lo, a no ser que sea un caso digo, yo que sé, un sobrepeso Extremo, eh, esto lo pueden hacer. Esto lo, este, este es un test que, que es bastante universal. Digamos, lo pueden hacer este, jóvenes, niños, eh, lo pueden hacer personas. Obviamente, algo influir. Sí, no, siempre. Siempre va a influir, pero. Pero, o sea, es un test que, esto, capaz que es una persona que está muy mal, muy mal físicamente, capaz que tiene sobrepeso, capaz que esto no. no, no este, esta prueba, ponele, no puede ni, esto no puede ni aguantar, aguanta 3 segundos. Bueno, está ahí ya, capaz que tenés que, capaz que, si ves que, que no aguanta ni 3 segundos, que en esta otra no aguanta, bueno, entonces buscás una, una, tenés que ca, cambiar de test. La, capaz que haces esto. O arrancas eh, a pensarlo este. a partir de ahí, de es que no aguanta ni 3 segundos. Claro, ahí ya tenés un dato, no te aguanta ni 3 segundos. Este, no, este no es ¿Eh? Es ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Claro, ahora por mucho, el ejercicio de fallo. Contextualizando la pregunta de ella, porque nosotros nos tocó, vamos a hacer el test de corto y vamos a hacer la batería de 3 en pasar una parte de 3 Sí, es de 20 a 50. Los test los tienen que poder hacer. Ese es, un, ese es un dato. Si hay un test que no lo pueden ejecutar, elegí mal el test. O sea. Pero vengamos que son personas que hacen taekwondo, supongo que esto lo pueden hacer, alguno de 20 segundos y el otro. Cuatro minutos, pero bueno, está eso. Sí, ahí tengo que. Por eso que en, en el trabajo, que es muy importante, el trabajo que tienen que hacer ustedes, hay una parte que es muy importante, que es la, eh, la descripción del grupo. La descripción del grupo eh, es fundamental, porque en base a esa descripción del grupo y de las características de, de las personas con las que yo voy a trabajar. Eh, voy a tener que tenerlo en cuenta para la selección de, de los test, lo que decíamos hoy. A, a, un grupo, a un equipo profesional de básquet no le puedo hacer un test de, de la artija, porque, yo qué sé, y, y, lo, y no le puedo hacer un test muy complejo, o un test de, si tengo un primero liceo, en, no le voy a hacer un test que tengan que, no sé, que sea muy exigente o que no lo puedan hacer. O sea, tiene que estar, eh, tiene que ser congruente, ¿no? Con, contextualizado al grupo pero este yo creo que lo, que ah, lo pueden hacer, sí. y si no, bueno, lo, lo, lo prueban y, y, si, y si ven que, que, que no está acorde, y bueno, hay que buscar la otra variante, si ustedes lo que quieren es evaluar la, la, la activación del, del core y de zona media y todo, este, pero son test bastante básicos estos, sí. o sea, así que están buenos. Este, después, bueno, hay otros de contracción isotónica, isométrica. A ver, acá hay algunos de... ¿Dónde estaban? Estos, por ejemplo, de que ya son máquinas más, un poco más, este, más complejas y que miden un poquito más. Ahí ya o, o están los dinamómetros también de contracción isométrica, pero esos ya son más de, de la hora de todo, todo, pero está bueno, existen este, y son interesantes. Después, bueno, lo, de, lo del RM. Como decíamos hoy, forma directa forma indirecta. La forma directa y subiendo hasta alcanzar el máximo. La indirecta, a ver, para que les muestro la tabla de bomba. Hay tablas, hay calculadoras, hay de todo un poco que. Y la mayoría de las fórmulas no. no varían demasiado. Hay algunas que son como mucho más específicas. Que te dicen, por ejemplo, las tablas para, para sentadilla, otra para peso arca, otra para miembros inferiores, otra para miembros superiores, otra Te dicen todo eso y en realidad, después cuando vos vas a comparar entre todas las tablas, las diferencias son mínimas, que a veces nos llegan a un kilo. Entonces, para los objetivos, si yo lo no quiero para escribir ejercicio y la diferencia no es ni un kilo, no pues, tiene como que mucha. usar una tabla con una fórmula u otra es, es casi que. 5. entonces esta por ejemplo esto, fíjate la de bopa es bastante simple si yo rompa no, no, si yo eh, se hace hasta, hasta 10 repeticiones eh, generalmente se, se busca que sean menos para que sean un poco más precisos se busca menos, menos, menos de 5 o 6 ideales este, más o menos que se puedan ejecutar en. Siempre con la técnica adecuada, perfecta, eh, sea el ejercicio que sea. Si puede, no sé, 4 o 5, hasta ahí, es este, lo ideal. Y por ejemplo, si hace... Eh, si levanta 49, acá lo 50 con 49.9, 50 kilos. Si levanta 50 kilos y hace, por ejemplo, 5 repeticiones, con 50 kilos la RM sería 57.2. Se termina así, indirectamente. ¿Vieron? Sí. No. Sí. se buscan, 5 repeticiones, acá están las repeticiones. Levanté 5, pude hacerlo con, con 50 kilos, está. Eso es. Ese es mi RM. Así se, sí, así, así es fácil. O sea, ahora está la RM que La RM lo que te queda. La RM el... es esto, este dato. Sí. Lo que vos te fijás es en el... las repeticiones, ¿cuántas repeticiones? 5, en este caso no, o sea, vamos. Y con 50 kilos ejemplo, bueno, sí, sí, la idea es que la quinta bien. haya sido casi, ahí, ya, no, otra más no levantaba. O sea, hizo cinco repeticiones con 50 kilos. El, sí. eh, y quinta no, eh, claro, no ser, mayor, igual hizo, fallo. La quinta es mayor, la ser ya lo hizo mal. La hizo hasta cinco. Cinco, y después ahí. Este, este, no. no, es una... ¿Y esto es un máximo? ¿Eh? Sí, es un máximo. Porque claro. bueno, no, no llegas a hacer una repetición con el... El resultado es el peso... Sí, claro, cada en kilos. Claro. Es en kilos. ¿Cuál sería tu R&M? Por ejemplo, ¿de este, Ah, 57. 58, si vos vas sí, a trabajar, sí. después vas a entrenar, vas a, bueno, vamos a planificar, para vas para a trabajar, eh, vas a hacer tantas series, tantas repeticiones, al 50% del R&M. Tu R&M es 58. El 50% son 23. Está, tenés que hacer 8 repeticiones, o 23 kilos. Y ahí determinás... Este. Esta es una forma de determinar la R&M. Otra forma, que te digo que está buena, se pudo más de una más salir unos años, se está utilizando más ahora porque se lo permiten la, la tecnología, es esto de calcularla a traer la velocidad de ejecución y que es también más fácil para, para hacer, hacer, no hacer. dos arreglos por ejemplo, se puede ¿cómo? ¿Cómo para hacer dos. ¿Cómo? ¿Cómo dos? dos dos sí sí con 50 kilos hizo dos repeticiones. Pero en ese caso deja hacer una RM. No, yo quiero hacer al revés, es un máximo. ¿Cómo entiendes? Por ejemplo, cuando no 50 kilos, hice 5, 5 repeticiones. 5. ¿Cuántos hago con 2? O cuántos kilos hago con 2 repeticiones. Bueno, 2 sería, pues, 50, por ejemplo, 58 kilos, a ver si entiendo por ahí. 58 kilos sería 100%. Claro. Eso es el máximo. Bueno, puedes hacer. 2 RM sería 95 RM, 95 RM. Entonces ahí, ahí sacas el porcentaje. El 95% de 58, no sé cuándo será 53, eh, 55. Se supone que ah, vos... la. Seco, si vos quieres usar dos repeticiones, dos, es con ese peso. Un poquito, con RM, caso, vos dos no podrías hacer, se supone que RM, vos haces una y ya está. Claro, Por eso es, un, es tu repetición un, máxima. Sí, sí, una repetición máxima. Puedes decirte a vosotros? ¿Cuántos kilos hago? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes? ¿Sí? ¿sabes? Si hago cinco. Si tu RM son 100 kilos. Bueno, bueno, vos puedes no, bueno, hacer, por ejemplo, vos puedes seguir. Hiciste, sí. hiciste, en un no, para, hiciste 5 repeticiones con 50 kilos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que vas a hacer es otra serie sí. más, en vez de 50, subir, Desde, subo 5 y 2 kilos. Y una, 3, y, se y bueno, que subís así muy vas a hacer, 2 pero vas a estar muy cerca sí. de hacer el sí. de M. ¿Sí? Vas a tener miedo sí. de ahí, por hay sí, sí. de sí. Dos. Para sí. eso, o sea, si ¿no? Para eso se hace los submaxis. 5, ya o sea, o sea, más tan o en 15, que ya la haces 15, claro, ya no te da. ¿no? Claro. O Se va un poquito. Este, pero bueno, por ahí va. Eso es, es como lo mismo que hacíamos con, con la bami, calculado, de entrenamiento, es lo mismo para calcular, no sé, sea, bueno, en qué guilaje tengo que hipertrofiar yo sé que mi RM es 100. Bueno. Y de ahí pues, calculando diferentes zonas, frases. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos... Estos tres eran los más, ¿no? Esto se es hacía... Y se sigue haciendo los liceos, todo eso. No, no, no. Son más que... El, ¿no? es ¿Cuántas repeticiones? Entonces, la artista se me figura, pues, bastante. Esto ya ha sido un poco. poco. Este ya está. Pero bueno, está. Depende del objetivo. Estos, los dinamómetros, sí, acá en el tiempo había dinamómetros, fuerza eh, de isométrica, se usan mucho también en las máquinas, en, en las recuperaciones, en las rehabilitaciones. La se usan estos test. Sí. Sí. En los reglamentos se usan Un poquito más. Ahora está, está de moda todo para el tema de los ligamentos cruzados, aquella máquina. Hay una empresa acá de creo que. y centro, es. sí, tiene sí. sí. la máquina de la derecha. Cada, anda en todos lados. Estos testes, este, este está, claro, están buenos, son, te dan datos preciso, todo, pero ah, tenés que contar con eso, ¿no? Este, y hay algunos que, por ejemplo, aquel, este, el dinamómetro este, de, de, de, de la mano, te da un valor, se usa mucho para los niños, para variar las cosas pequeñas, no pero te da un valor, una cosa que ah, se, relaciona, se relaciona con, con, con la madurez, con, con, el, con el desarrollo del niño, la persona, todo. Pero bueno, son testes que son más enfocados también, sí, No, no tanto porque. Su locura para ayuda. Sí, para dar para un caso así más específico, puede haber. de si alguna ah, No, no te sacaba, no te Sí, pero es la velocidad de la acción, no la agarra. Ah, pues con él. Es que, es, eh, por ejemplo, es, es un, sí, un indicador sí, de fuerzas generales. ¿eh? Esta la es la represión que se usa bastante para eso, pero, pero más que nada, no tanto para la economía, no para. para, para. No, ¿Tienes alumnos? Sí, que hacer la de acá? Pero hay que agarrarlo bien. ¿Por eso? ¿no? ¿Cómo te quedan los dedos? acá para que te queden bien? Es divertido igual este, ¿eh? Apretás ahí y ves como suben los numeritos. Está bueno. Bueno, los T de flexibilidad son un poco... Ahí estos sí son un poco más complejos. Hay algunos que son... El el FMA entero de la batería? ¿Cuál? ¿El FMS? La sí, sí, lo vimos en la otra vuelta, lo vimos acá, y eso pasando. Este, sí, tiene algunas pruebas que tienen de flexibilidad y otras de estabilidad, esto tan bueno. Eh, bueno. hay algunas que son ¿no? pasivas, se realiza solo el movimiento, flexibilidad activa, con ayuda externa, y algo un poco más complejo es el movimiento a través de, de, de videoanálisis un poquito más, más complejo. Eh, la flexibilidad activa, entonces, eh, la amplitud máxima de una articulación o movimiento puede alcanzar a una persona sin ayuda externa, este, a través de la contracción y extensión voluntaria, y bueno, la, la pasiva, este, a través de la acción de fuerzas externas, la ayuda, ¿no? En gimnasia se da mucho, no sé si han visto ahí que te, te, te, te, te abren hasta que, hasta que no puedes más. Este, entonces, bueno, pero también se Claro, lo que pasa es que, se utiliza. bueno, no, no nuestro trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, tendríamos que explicar dentro de, de, de, de taekwondo con él si lo estás entrenando, haciendo un test para una competencia de spani, que es la pelea, o para una competencia de fórmula, que es demostración. Entonces yo puedo hacerle... mi capacidad de flexibilidad, mi técnico, mi pivot, mis posiciones, y no lo mismo en una pelea que tienes que tener que no a la acción. Y bueno, ahí, va, por eso va, en realidad el, cada test va a depender del de objetivo el objetivo del test de la evaluación, así claro, como el objetivo tenés, la, de la, del entrenamiento sí, lo sí, determina sí, cada uno. Claro. claro. Entonces, lo que ustedes, lo que han ido hace rato, lo que ustedes conozcan del grupo, lo que ustedes conozcan del deporte, lo que después le va a permitir verificar en verdad porque están haciendo claro, ese si test Todo tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre lo que yo, entre entre la actividad. Tiene que haber coherencia entre la actividad, las demandas de esa actividad. Sí. La capacidad... Claro, sí, sí, ahí va. Sí, sí. Sí, sí, la actividad que sea. No, no. Por eso es que tienen una parte de ustedes que tienen que fundamentar y, y explicar cuál es la actividad. Porque en el caso, como decís vos, una cosa es la competencia, otra cosa es... Ta, ¿Qué me demanda? ¿Cómo me decías Bien, vos? Me oí, Por eso. Entonces vos tenés que especificar qué es lo que te demanda eso. No importa qué. O sea, A mí me demanda que tenga buena flexibilidad y no tanta velocidad. Tiene que tener flexibilidad, tiene que tener amplitud de movimiento, tiene que tener el gesto, no sé, lo que sea. Entonces vos tenés que explicar eso. En base a eso, entonces, selecciono que la capacidad no es la fuerza explosiva, porque la fuerza explosiva la precisa para la lucha, sí. no para esto. Entonces, no, no evalúo fuerza explosiva, evalúo flexibilidad. Sí. Flexibilidad de tal articulación, de tal músculo, de tal cosa. Y, y busco este test que evalúa esto. O sea, tiene que tener todo, sí. todo sí. Tiene, que, tiene que tener una coherencia interna, todo. Este, porque si no, no es válido. Ya, no falla algo y... Después, este, bueno, están los test adimensionales que creo que le subimos el, test, el flexi test, está sí. subido, hay un libro que, que son todos test adimensionales, ¿no? Eh, no hay, eh, esto es cuál, no hay una, una unidad convencional para expresar los resultados obtenidos, por, por ejemplo, grados angulares o centímetros, no es que se, se tiene una amplitud de tantos grados o llega a tantos centímetros como este acá, pasa a tantos centímetros de los pies, cita Rich, ¿eh? Es, no, no es abajo ahí, no es así está, es, tiene estas eh, eh, estos dibujos claro que ya te marcan es como vieron el en el, el, ¿cómo es? El, el FMS es, es similar te dice si pasa el, el, la elevación recta a la pierna si pasa el si el palo está puesto acá y lo pasa está el puntaje si no lo pasa está el otro y, y, y esto es similar por ejemplo en esta la flexión plantar del tobillo ahí te pone puntaje por cada uno de, de, de, de los grados de los ángulos ¿no? claro, sí, no, entonces es una es, es este, sí. lo que te marca la, el resultado del test es vos tenés que comparar con esto contrastar lo que estás viendo con cosas con y, y ahí en el, en el libro fíjense que hay eh, de todas las articulaciones casi este, hay de todo este, esto se hace, se logró con, con muchísimas, ¿no? Esto se lo hicieron a muchísimas personas eh, para interpretar que estos son los. ¿no? Lo, cuánto, ¿Cuánto es uno? ¿Cuánto es cero? ¿Cuánto es dos? Cuánto, se hicieron muchísimas investigaciones y bueno, ¿Eso es, determinaron ¿es la verdad, esto. La verdad, solo o con ayuda? No, ¿eh? esto es solo. Solo. En, en el. Hay algunas que son con ayuda y, y, y lo aclara en el Flexi Test. en el libro te que algunas permiten. Ahí. El, el, los protocolos de estos test están bastante, des, bastante bien este, definidos. ¿Y ese tiene terminaría? Esto, ¿Es que sí, sí, solo eso, sí. Este. Para, para, para, ¿Para qué puede, para qué puede ser muy importante esto? Para límite. Eso para mí para y, y para, para, para esto, para, para qué deportista de cualquier deporte, en qué, en qué situación, para en qué situación, cualquier deporte, sáquense de la cabeza un deporte específico, lo que sea, deportista o, o persona que va a correr a la Rambla o que juega al Fútbol 5 los, los domingos de tarde, en qué caso este, este test puede ser recontra importante sí, sí, sí, sí, sí, sí. cuando te lesionas. Vos te lesionaste, te lesionaste una lesión de tobillo y, y te recuperaste la lesión de tobillo, tuviste, no sé, dos semanas y vas a, le haces esta evaluación esta y, y la flexión del tobillo va a estar, generalmente va a estar modificada. Si vos no recuperás... ¿Cómo? Hay que hacerlo antes, la flexión. Bueno, si la. Si, no, Ay, podés hacerlo antes. Claro, vos lo comparás con el otro y generalmente vas a, va a tener una pérdida en, en claro. eso y, y vos tenés que tratar después de, de que el esa asimetría de... se corrija, claro. si vos tenés una asimetría a nivel de, sí. del tobillo en el tema de la flexión te va a influir en todo lo que hagas, sí, en lo cada lo paso, lo en una sentadilla, una sentadilla te va a limitar eh, eh, a, lo si lo ves, la puedes hacer si o no, lo Todo, todo, este, te va a repercutir en todo, si vos no, no, no corregís eso, y un simple 15to no, no precisa que te. Yo este año tuve dos, fracturas de cuello de pie, dos. Imagínate, ¿Dos? dos, Ulises. Este, fracturas. Eh, sí, sí, sí los dos con, con traumatip patadas. Y esos chiquilines van a quedar así. Y bueno, eso -tú tenés que llevar tenés que, este, su tiempo. Y, este, y si no lo corregís. Este, después viene, te, viene el, te, te, te repercute en la rodilla, te repercute en la cadera, te repercute en la espalda, te repercute en la técnica, en, en, hasta en el, si eres futbolista, hasta en pegarle la pelota, cualquier cosa. En, en las amortiguaciones, en las caídas. Ah, Tenemos sí, obvio, sí, la Sí, obvio. Cualquier otra cosa, ¿no? rodilla, tobillo, el otro, el, el otro tobillo, la otra rodilla, el patrón de marcha, de caminar, de trote. Va a estar modificado. Y, este, y, está, y esto lo haces con. Así. A ver, sacate el champeón, A ver el otro. Pum. Ah, uno. Mirá. En uno tenés. En uno llegás al a, a, a cero. Y en el otro tenés un 2. Ah, ahí ya estás. Una, ya está una simetría que estás sí. en el horno. ¿Eh? Con una policía también le puedes hacer en si la boca cero. No precisas nada, precisas mirar nomás. Si sí, no sería ser una política, ahí está bueno. No, Después esto, ¿no? Sí. Estos, bueno, está acá con un tengo un goñómetro, ¿no? para el saltabilidad. Bueno, espero bueno. <coughs> este, este, Estos este, están buenos también, son... son, este... O sea, es fácil también, esto me permite medir un poquito más de... con, con mayor precisión y dejar los grados y todo. ¿Cómo se este, se goñómetros. Existe, Está el goniómetro. en el vea está el goniómetro. Este, con de de digital digamos ¿no? que con una foto si vos sacas una foto con un video podés utilizarlo también con tenés que ver bien dónde cómo filmás y cómo sacás la foto este pero si hacés, si lo haces bien te permite marcar muy bien los puntos de la articulación lo podés hacer también con se, se ponen sí, eso es lo que les recomendaba pero lo, lo, llamando, me no iban a sacar las fotos, me hace por qué están de marcar, una estucesita cosa que cuando se moviendo la imagen me no iban pudiendo mover los ángulos y tomaron Con un lápiz no, no, no, no, no, de los ojos, ¿cómo se programa? llama? ¿Rímel? No, Rimmel, no, rimel, de ¿Eh? no, Rimmel es un ramo. Eh? No. Con uno de no, con uno para no, la pestaña, esos que son, no, para, con eso, con un delineador, se marcan así y después te lo sacas, no precisa ni. Este test es muy. ¿Lo, ¿lo conocen? No, no, no. Ese fue que. hablando ¿Eh? de el DEA. Este test es, es una. El profe Recontrahecho y. Para el gran aportamiento de los suicidarios, ¿lo usaría? ¿Qué críticas? A ver, a ver, critiquenlo este. Ver. Y la cadena es muchísimo en ese caso. Los gluten, por La flexibilidad. de claro, eso es vale para doblar toda la flexibilidad del ¿no? tronco y todo. justamente Igual vieron que acá dice que es, pará, que es un test de flexión del tronco, ¿no? No dice es que es Pero un dato que acá abajo lo dice y que no es menor. que es, sí posterior. Sí, sí, todo. Es un test muy global. Pero un dato que hay que tenerlo en cuenta es que si anatómicamente yo tengo los brazos Largo, o sea, largo ¿no? y yo, o sea, eso ya, y no, ahí ya no, no es una cuestión de flexibilidad, es una cuestión de que hay, los nadadores, vieron que tienen, no, parecen orangutanes, tienen los, los nadadores buenos, tienen los, los nadadores buenos, se paran acá y la mano le llega acá. Espalda, que los espíritus que son más tienen Ah, los locos hacen así, pasan pasan, pasan acá, le pasa acá. Y no es que sea flexible, es eh, que tiene. No no, no, no, no, ese es otro test. es otra cosa. Sí. Pero bueno, este test es bastante. Tiene, digo, nosotros lo ponemos porque es un test que se hace mucho, todo. ¿verdad? Y bueno, está, varía también si, lo, si los, hay gente que lo hace sentado, gente que lo hace parado y pasa para abajo. O sea, tenés muchas cosas que. Para, para hacer una. Eh, si quiero medir, por ejemplo, posterior, la el elevación recta de la pierna, el, el FMS, ya es mucho mejor. FMS para mí, y para el fútbol está bonito. Mucho mejor que. Mucho mejor que bueno, con el esto, esto, esto, es para, esto es en movimiento. Lo que puedo hacer es con el con el, con un software de análisis de video también es fundamental el, el ángulo de, de cómo está cómo está filmado, ¿no? Este, cómo se filma. Pero esto lo que puedo hacer es si yo tengo ahí te permite mover eh, depende de la calidad de la filmación y todo eso, pero si lo haces más o menos prolijo, ahora hay cámaras super HD y no sé qué, y 3K y 4K y no sé qué, que son bastante baratas, te filman re bien, 4K, eh, ¿no? Me, le re por 3K, le re por un 4 k El 4K es, un... ah, es un... una calidad buenísima. Y, y vos puedes cuadro a cuadro ir moviendo hasta determinar, de eh, por ejemplo, el, el, el, acá... En un... Exacto, esto, la, la máxima amplitud. Entonces vos usás una herramienta de, que mide el ángulo y, y, y, y lo medís este, de forma muy precisa, pues para que te sea más fácil, lo que decíamos recién David, eso de hacer las marcas ¿no? en el cuerpo, depende de lo que quieras medir, pero te permite hacerlo en, en, como con dinámico, de forma dinámica. Una cosa es... A ver, abrite de pierna en el piso y otra cosa es saltar y abrite de pierna. Este, entonces este, es mucho más específico. Y bueno, pero sí. Lo de arriba lo hace cualquier persona. ¿Esto? Puedo hacer claro, sí, tiempo. sí, eso sí, se puede hacer. Ahora los, el, el, el segundo y el otro, Este. el salto, el mamado y el... el ¿No, es no, eso claro, eso para un gimnasta, claro, eso, pero... Que... No, eso va tener. Nada. No sé, viene de, de, de, de losiones, en la determinación de empieza. De, en la prueba de ingreso acá, yo ¿Ah, tuve que no, hacer uno de estos casi me desgarro. Me cartado, claro, terminabas Claro. No, terminabas con un. No, ah, no, y ahí te iba. Era era de Claro. No, que Esta la tendrían que haber puesto el último no, día. Si te desgarrabas, y no, no, te ibas, desgarrado. Pero no la ponían en el medio que la otra vez tenían que ir a nadar, no sé. Pero. Pero bueno, es una. Con el quinovea o con algún otro. El Kinobea es porque es gratis. Hay otros que, que también sirven, pero el Kinobea es gratis. Y, y te este, este, permite hacerlo con bastante buena calidad y de forma bastante económica. Está lindo eso. Hay, este, no sé, gimnasia, taekwondo, se me ocurre que, que puede ser importante. Obviamente para las gimnastas esto es fundamental. Para un cuadro de básquetbol no, pero oh, yo qué sé para un corredor capaz que no sé, pero no se puede utilizar en pila de cosas. Eh, nosotros vamos a hacer la flexibilidad para llegar creemos en la flexibilidad. Eso es algo muy importante. Es la base de todo, hermano. La base. Si si van a poner eso, busquen, si van a poner eso, busquen. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si encuentran una fuente conmigo bueno, está todo bien. Ahora si sí, me saben o sea, cómo los No se olviden que si van a, o sea, todo. todo lo, ah, por eso. Todo lo que quieran, todo lo que vayan a, o sea, a poner, a, a argumentar, a, a aseverar, porque si eso es una aseveración, sí. este, tiene que ser con fuentes. Porque si no ahí los agarramos con David y con los arruinamos.